¿Estamos grabando? Estamos grabando. Hola, grabando? ¡Hola, hola, hola! Y como decís, sí, como el registro de cuando nacemos, ¿alguien nos preguntó? Nadie, la mitad de la gente, ni sabe lo que está comiendo, ni de dónde sale la Vamos país. a hacer semillas transgénicas en vez de semillas estelares. ¿Qué nos va a pasar? Y porque el plan es justamente ir sacándonos eh, todo, todo, todas las frecuencias altas. Nos van bajando la frecuencia para ser transhumanos, eh, con inteligencia artificial, o sea, cada vez robotizamos, Vamos a hacer bots todos. Bueno, a por eso vamos a, vamos a dar algún tip práctico, porque siempre nos gusta, ¿no? Un poquito eh, algún tip para bajar todo esto a lo cotidiano a ver la idea es que tenemos con María es simplemente el desafío el desafío mental abrir la mente y encontrar alguna traer alguna información que pueda ampliar no para decir bueno no desafío porque sí desafío porque hay un fundamento el fundamento tiene que ver con que hay una contradicción entre lo que está ocurriendo y lo que, y el derecho natural de ser humano no el derecho innato cuando uno empieza a conectar se da cuenta que lo que sale naturalmente tiene límites que lo restringen y que tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Entonces, desde ese lugar es una autoobservación, una autoconciencia que cada uno se plantee. Esa es la idea que tenemos. O sea, traer información de todo lo mucho que, que, que recorremos y lo que nos traen las personas para dar herramientas para volver sobre sí mismos, plantearme cuando yo me conecto con mi respiración, cuando yo me observo conecto con mi corazón, que es lo que surge naturalmente mis espacios de silencio. Para poder obtener un, un espacio de silencio, la idea es justamente dejar pasar todo lo que es el pensamiento, todo lo que es el razonamiento, que tanto nos subimos a caballo de eso, pienso, nuevo, pienso luego existo, El plano mental, plano tres, el plano mental, que no nos permite justamente o interfiere con esas creencias y esos valores, o a veces con las emociones, interrumpen este flujo de conexión con, el, con, el, con, con nuestro saber, o, o, o sí, saber esencial, con esa sabiduría esencial. Entonces, tenemos un par de ejercicios que ya los dimos en otros Mamá Cuántica, que es para poder estar en silencio, tener una, un observador que puede observar la realidad sin juzgarla. O sea, este observador que está vacío, empty, ¿no? que observa sin juzgar sin ponerle carga. ¿Por qué carga? Porque un juicio de valor es positivo o negativo. Tiene carga, valor, tiene un valor, un peso, una carga que no permite que seamos observadores neutrales. Entonces yo tengo dos ejercicios que son imaginarme, si yo estuviera leyendo un libro, o pues yo de repente me observo leyendo un libro, tengo que imaginarme que me estoy observando. Ahí ya pude activar observador, observado, no como en la física cuántica, por eso también nosotros, mamá cuántica, tiene que ver con desarrollar esta, esto en la práctica, ¿no? Un observador neutral de mí mismo. Eso lo puedo hacer simplemente observando la respiración hasta que veo que se me sueltan los pensamientos, o si tengo un pensamiento negativo, decir, elimino ese pensamiento, eso que me di cuenta que es un juicio de valor, lo elimino, ¿no? O lo dejo pasar. Todas estas son herramientas como para desarrollar este observador neutral de la realidad. Si yo... Otro tip que le doy a mis consultantes es, si yo en un papel anoto durante el día, todos esos juicios de valor que tengo, desde la mañana hasta la noche, voy a llenar páginas y páginas de juicios de valor. Ahí vos ves, te vas a dar cuenta enseguida cómo te estás autodefiniendo. Sí. Te estás autodefiniendo en tu identidad. La idea es ser una identidad cada vez más flexible, más funcional, menos rígida. Necesitamos descristalizarla. Que sea una, una identidad que en cada momento, en cada presente, puede sacarse estas creencias de lo que es, y ser alguien nuevo en cada momento, según lo que yo conecto por intuición que está pasando. Entonces, ahí voy modificando muy rápidamente. Obviamente esto implica, voy a estar más cansado, voy a tener que dormir más, porque salgo de los programas y los automatismos, que esa era una de las cosas que quería compartir hoy. ¿Cómo salir de estos programas y automatismos? Con preguntas, ya lo dijimos, con preguntas, ¿qué tipo de preguntas?, ¿No? El tipo de preguntas tiene que ser hacia lo abstracto, hacia lo más abierto. ¿Cómo sería? No. A, ver, ¿cómo tengo a ver, ¿cómo obtener trabajo? ¿Cómo tener más dinero? No, no, no, esas son preguntas más lineales. Son las primeras preguntas, concretas, plano lineal, concreto. Pero yo ni siquiera me quiero preguntar sobre cómo trabajar, porque yo no quiero trabajar. Yo quiero dedicarme a hacer la actividad que amo, que la hago, por dinero, o no la hago por dinero, pero la hago. Porque eso me va a subir la frecuencia... Si subo mi frecuencia, voy a conectar con lo esencial, voy a conectar con eh, justamente con estas preguntas más abstractas, con respuestas más de propósito de vida, que me van a hablar de mi propósito, mi propósito en esta vida. Para eso necesito subir frecuencia y conectarme con la abundancia, como veníamos hablando en otras mamas cuánticas. Entonces, la idea es vaciar mi, o sea, desarrollar un observador que no sea eh, juicioso que simplemente claro. observe. Y alterno, sí, con, con, con mi mente racional práctica, la del día a día, la que me ayuda a interaccionar con el entorno, a manejar herramientas para poder obtener mi supervivencia básica en el día a día. Eso es lo que está configurado el cerebro hacer el cerebro racional y también el inconsciente pone la atención en todo lo que me ayuda a sobrevivir, todo lo que me va a ayudar a entrar en automatismos para gastar menos energía y ahorrar energía, que también eso es lo que está configurado, para poder sobrevivir. Y pone la atención automáticamente en eso. Salir de eso es muy difícil. Pero ¿cómo salimos? Justamente. Quitando sí. juicios de valor. Por ejemplo, lo que permanentemente estamos haciendo es esto es bueno, esto es malo. ¿no? Eh, este, este, este, esta persona... Eh, piensa diferente que yo, entonces me alejo, o sea, en vez de integrar el pensamiento de la otra persona, la perspectiva de la otra persona, que me va a hacer más amplio en mi, en mi identidad, en mi, en mi manera de ver la realidad, me va a enriquecer, tomar el obstáculo como oportunidad, en vez de decir esto es imposible, esto no se puede, entonces, esa sería una idea, desarrollar un observador más neutral, si quieren les ayuda, anoten durante el día los juicios de valor, después observenlos. Elimínenlos, entreguenlos al vacío, total, siempre van a volver, pero van a volver otros al menos, más funcionales, más juicios funcionales, ¿no? Porque no van a desaparecer nunca, porque necesitamos sobrevivir en el día a día, en un cuerpo físico, obviamente, necesitamos sobrevivir el físico, pero se van a ir adaptando y adecuando. Nuevas preguntas. La otra es: eh, nuevas preguntas sería la segunda, ¿no? La primera es desarrollar este observador neutral. Nuevas preguntas, preguntas que apunten hacia dónde, hacia cuál es mi propósito, cuáles son mis talentos, cuáles son mis potenciales, eh, cómo sería vivir en paz, en equilibrio, en armonía, cómo sería, cómo sería desplegar mi potencial. A ver. cuando la gente viene que dice que no sé, que tiene una enfermedad o algo, digo, bueno, o sea, contame si estuvieses absolutamente sano, ¿qué harías? O la gente que tiene problemas, viste, De que no sabe qué trabajo, qué esto, que la plata, digo, bueno, si tuvieses toda la plata del mundo, o sea, ¿qué harías? Digo, porque muchas veces eso les ayuda a poder conectarse más con lo que les correspondería a ellos, ¿no? Porque si no, ni siquiera ni se hacen la pregunta: es, no quiero tener esta enfermedad. Sí, bueno, pero ¿qué es lo que querés? No, bueno, yo primero quiero sentirme bien. Sí, pero ¿para qué? O sea, dale, elaborá un poquitito. ¿Qué es lo que querés? O sea, poneme una meta de algo, porque si no, es como que estamos medio. Viste, vamos respirando gratis y viendo a ver qué aparece. Pero la, primera, la primera tendencia es decir, quiero ser feliz. Bueno, ¿para qué vivís? Bueno, para ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Sí, además puede ser millones de cosas, puedes hacer un interrogatorio a 10.000 personas y todos te van a decir cosas diferentes también. Bueno, y aparte vos decís, ¿qué es ser feliz? ¿Trabajar 360 días del año para irte de vacaciones 5? ¿Eso es ser feliz? ¿Y crees que sí? Porque la mayoría te dice, sí, sí, yo soy feliz, tengo salud, tengo los hijos tengo la casa, tengo trabajo, tengo ¿no? que todo lo que nos hicieron creer que era ser feliz. Sí, sí, sí. Pero a veces sí. que, realmente, cuando vos vas mucho más abajo y escarbas, y decís, pero ¿qué estarías haciendo si tuvieras todo el tiempo del mundo? O tuvieras cubierto todas esas necesidades básicas que te cubre el dinero. ¿no? ¿Qué estarías haciendo? Haciéndote este esas preguntas, es como que empezás a justamente a conocerte más, porque llega un momento en donde en realidad nosotros ni, ni nos conocemos, o sea, y nadie nos dijo que nos teníamos que conocer, solo que había que ser, y ser dentro de un programa, que no es nuestro verdadero ser. Yo lo que quiero aclarar es una cosita, porque cuando uno habla y dice, bueno, dame un tip, y ya dije diez mil veces que te sientes pongas el culo en una silla, en un sillón, en la cama, en donde se te cante, adentro, afuera, donde estés tranquilo, y simplemente pares cinco minutos, solo respirar, la gente lo toma como que... Pff, es al pedo. A ver, entonces, por eso quiero como que, que entendamos esto. Porque la gente piensa que una cosa... Que a mí me pasa algo porque tengo una alteración bioquímica, por ejemplo, en el cerebro. Entonces yo tengo que tomar un químico, en forma de pastillas, de inyecciones, lo que sea, para poder modificar eso. Que con las respiraciones, viste, no sé qué se hace, no, no se entiende. Si entendemos que todo es energía y que todo lo que es materia, o sea, también la bioquímica, las moléculas, desde los átomos y todo, se forma desde la energía, son una, un tipo de energía que tienen una determinada forma una informatio, que tiene una información, que tiene una forma, que tiene un propósito, va, va, va. Eh, la respiración, eh, yo, no, me encantaría como poder hacerlo como en vivo algún día voy a lograr hacer ese, un videito de eso, ¿no? de estar teniéndolo monitoreado, electrocardiograma, electroencefalograma, presión, pulso, frecuencia respiratoria, medirlo todo después que cinco minutos haga la respiración, y hasta le puedo sacar sangre y ver los glóbulos rojos en un frotis, que, que seguramente parecen a todos apelmazados, todos deformados, hechos pelota, Le vos le hablas algo de amor, o se concentra en un sentimiento regenerativo, y solamente respira, nada más, como decías, pasa un pensamiento, lo miro, hola, lo dejo pasar, buena, como ¿no? una nubecita que pasa. Sí. Total, sin juzgar, observo, lo observo. De lo que me produce, listo, no hago nada, yo haciendo esa respiración estoy manejando energías que entran y salen, y esa ener ese tipo de energía me está haciendo cosas en, en, la, en nuestro cuerpo concreto. Por un lado te genera ciertas bioquímicas, da señal a ciertas moléculas, que son ansiolíticas, antidepresivos, igual que lo que uno tomen la pastillita, genera lo mismo, sin los efectos adversos, más rápido, más natural, más en coherencia, que también hasta están más tiempo en sangre, esos compuestos químicos, y además, también manda señales a nivel magnético, eléctrico, y yo, haciendo esa respiración, está comprobadísimo, hay millones de estudios, haciendo esa respiración bajo el sistema nervioso simpático de estrés, de huida o, o lucha, y subo el sistema parasimpático de relax, regeneración y crecimiento. O sea, no me digan, ah, oh, bueno, pero yo respirando no voy a lograr nada. Bueno, o sea, pero valo. Es gratis, es gratis, todo es gratis, es práctico, todo. es corto. Pero además... Eh, tenemos una cosa, viste, muy, sobre todo también, no sé si del resto del mundo, viste, muy argenta, como de descartar. Cuando alguien te dice algo que uno no entiende o no sabe, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer así? Que mira, mira lo que dice este taral, boludo. Bueno, pruébelo, experimentenlo. Es como cuando alguien te dice, ¿qué vas a viajar sola, Y después cuando lo haces, dices, ¡ay, quiero viajar bien, hombre, sola! Me, la... <ríe> me encanta, nunca estoy sola. Al final la de, pruebo de todo Nunca estás sola cuando viajas todo. sola, ¿no? Y nunca estás sola. Entonces, cuando estamos haciendo una respiración, es, no, no es lo mismo. Es 10.000 veces mejor que tomar una pastilla. Logro el mismo efecto sin dopar el resto del cerebro, porque el, el remedio cuando entra no va solamente al lugar donde vos querés, va a todas las células. Sin efectos cuando, colaterales. Cuando la forma Negativos. Cuando el esposo te dice efectos adversos de este remedio, eso es marketing, efecto adverso. No hay ningún efecto secundario. Es un efecto primario directo. O sea, el remedio hace esto. Como no es el deseado para el cual lo comercializan, lo etiquetan como efecto secundario o efecto adverso. Pero en también, letra chica, que ya es que es estás si y no tenés lente ni lo ves. Secundario uno, porque uno es todo ingeniería lingüística, política, discursos, todo. Marketing. Algo que es un efecto secundario, lo descartás, no le das importancia. Pero justamente eso es lo que te está diciendo, es toda la caca que le hace el cuerpo lo que te estás metiendo. Entonces, veámoslos como cuando le damos secundarios, yo ya pongo la alarma mental y digo, no son secundarios, me dicen que eso son... Ya uno, y eso es lo que me gusta también de poder empezar a observar también todas las cosas que hay en la Matrix, pero con otra perspectiva.